Hace 5 minutos atrás llegó la alerta a todos los celulares acá en ello, güey. Qué vacío. Que le hizo su patrona. Señora, no espante el alerta de tsunami, parce. Bueno, bueno, muy buenas tardes, eh, ubicados hasta ahora en Curanipe Esto es lo que se está viviendo hasta ahora Con este temblor y esta posible alerta de tsunami Estamos ubicados, bastante consternación, bastante preocupación en la gente Todos están tratando de abandonar el sector costero ...así es que les vamos a mostrar hasta ahora lo que se vive hasta ahora acá en Curanipe... ...al menos el mar se mantiene normal... ...pero eh, la mayor cantidad de turistas está haciendo abandono del de sector costero... ...estamos aquí en Curanipe hasta ahora para contarles lo que está ocurriendo... ...y hay bastante preocupación, como decía, en los eh, turistas quienes están haciendo abandono de muchas cabañas a esta hora producto de esta a, bueno alarma que pudiera producirse con un posible tsunami acá en lo que es el eh, sector de Curanipe así es que aquí vemos obviamente varios turistas que están haciendo abandono rápidamente eh, nos imaginamos que la carretera 5 sur o la carretera salía de, del sector de desde acá de la, como la, la región del Maule están haciendo abandono rápidamente de lo que es eh, la costa producto de la preocupación que existe que se pudiera producir, ahí ven el mar ahí están, ven ustedes cómo se el mar está, obviamente en este minuto eh, más eh, ...pero no tan quieto como lo habitual... ...pero bueno, es lo que estamos viviendo a esta hora... ...acá en, eh, en el sector Pellugue, Curanipe... ...nosotros nos vamos obviamente, rápidamente también... ...a salir de, de este sector... ...para contarles eh, lo que ocurre con este, esta alerta... ...y acá también ha sonado la alerta... Eh, en, eh, ...en lo que es el sector Curanipe Pellugue... ...así es que se lo contamos a esta hora en vivo, estamos acá... Eh, con nuestra unidad de, de prensa Para contarles, ahí vemos eh, muchos turistas que ya están haciendo abandonos rápidamente Que no estaba programado, siendo abandono del sector costero Para uh, obviamente salir de esta zona Es la recomendación que han hecho eh, bastantes eh, personas Que hay, habría que eh, alejarse de acá eh, Salir por precaución del sector costero esta es la pista que une Curanipe con Peyúgue, Conmigo este, ven mucha afluencia de, de vehículos y turistas que están haciendo abandono de lo que es eh, la playa. Producto de esta alerta que sonó hace algunos minutos en todos los teléfonos. Ahí estamos rápidamente la gente eh, ocupando sus vehículos para, eh, eh, para poder eh, salir de este sector. Nosotros lo vamos a dejar hasta acá. Le vamos a contarle lo que ocurre con esta, con esta situación que se vivía hace minutos atrás con esta a, alerta de tsunami, eh, que pudiera ser, pero nada seguro, pero sí la gente está saliendo por precaución del de sector costero. Mucha gente está haciendo abandono de sus eh, lugares donde estaba vacacionando para retirarse del de sector de la playa acá en el sector de Curaní, Pepeyú. Lo vamos a dejar hasta acá. Luego le vamos a seguir contando lo que ocurre. Estamos acá in situ en lo que es Curanipe y mostrándole obviamente cómo la gente está haciendo abandono. Desde aquí vemos varios turistas que están haciendo abandono rápidamente. de... Lo ven ustedes, rápidamente están saliendo de los sectores de donde estaban arrendando algunas cabañas. Lo dejamos hasta acá. En cualquier instante vamos a tomar un nuevo contacto. Es todo.